Hola gente, y bienvenidos a un nuevo tutorial de programación. En el capítulo de hoy, vamos a estar viendo cómo hacer un formulario con Flutter Web para suscribirnos a un newsletter. Si te interesa aprender programación a través de ejemplos de aplicaciones reales, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte de ningún video. Y antes de comenzar el video, quiero agradecerle a FranGM75 por seguir siendo el Patreon en el mes de febrero, así que gracias a vos, y ahora sí, vamos al video. Para hacer este formulario web, lo que vamos a hacer es trabajar sobre nuestro sitio de e-commerce. Este es el diseño sobre el cual estábamos trabajando. Ya teníamos hecha la sección del header y de la selección de, del sillón acá con el selector. Si no vieron el capítulo, les dejo acá el link arriba. Y vamos a irnos hasta el fondo y vamos a trabajar en este formulario. La idea es no solamente hacer el formulario, sino implementar el botón de subscribe para que le pegue a algún backend que vamos a utilizar un pequeño script hecho en php por simplicidad, simplemente podría ser un backend en cualquier lenguaje o en cualquier plataforma online, podríamos integrarlo con Mailchimp con un sitio en Ruby on Rails o incluso con Firebase eso no tiene, no tiene importancia, nosotros vamos a hacer un pequeño script de php y lo vamos a utilizar simplemente para mostrar cómo funciona este es el sitio que ya hemos hecho que tenía acá el selector para cambiar de sillón y ahora vamos a trabajar sobre esta sección que es la del formulario vamos a intentar acomodar un poco las cosas para ver todo a la vez como venimos haciendo siempre en web se complica cuando trabajo, trabajo con dos monitores pero para grabar, grabo con uno por eso es que se me complica a veces un poco la organización bueno, no sé si va a ser la distribución más cómoda del mundo pero dado el tipo de widget que queremos armar que es horizontal Va a ser lo, lo más práctico para tener los dos a la vez. Durante el video, si hace falta cambiarlo de posición, lo cambiamos y listo. Lo primero que vamos a empezar a definir es nuestro formulario. Para eso vamos a utilizar el widget form. Este widget lo que nos va a permitir es validar el input del usuario para que cuando aprietes admit, poder darle feedback, llegado el caso. Ya vamos a ver cómo se utiliza. Y dentro vamos a tener the child una fila que va a contener los distintos elementos de nuestro formulario. Todos los elementos de nuestro formulario, salvo el botón, tienen primero una etiqueta y después tienen el campo, pero podemos asumir por una cuestión de practicidad que nuestro botón de subscribe tiene un texto pero está vacío, eso nos va a permitir alinear las cosas más fácilmente, por lo tanto vamos a crear un nuevo widget que se llame form Field with label este widget lo que vamos a querer hacer es que acepte básicamente dos parámetros por un lado queremos que acepte un string que va a ser el label por ejemplo your name va a ser el primero y luego queremos un child que va a ser un text form field que es el campo de texto que queremos agregar vamos a copiar este widget y vamos a crearlo acá abajo como un stateless widget este widget va a ser una columna va a aceptar un string que va a ser el label tipo final porque es stateless widget y también va a tener un widget que va a ser el child que le queremos agregar y para estos agregamos un constructor para que nos puedan pasar esos parámetros adicionalmente vamos a agregarle un Required para que nadie se olvide de pasarnos estos valores porque si no nuestro widget no funcionaría. Luego en nuestra columna la podemos armar fácilmente con un widget de tipo text que tenga el Label y luego podemos agregar el Child al final para que se muestre debajo. Si salvamos esto, nos está tirando un error, nos dice que el text field no tiene el tamaño definido, entonces no se puede dibujar y por eso no me dibujan toda, toda la pantalla. Por lo tanto, tenemos que decirle cuál es el width que queremos para este form field. Como estamos dentro de una fila, el ancho está indeterminado, por lo tanto, vamos a decirle que este widget se expanda dentro de la fila y con eso va a poder calcular un tamaño. Ahora sí, si nos vamos al final, acá vemos esta línea, es un input de texto, se tiene que escuchar mi teclado de fondo y tenemos la etiqueta acá centrada. Obviamente la etiqueta no la queremos centrada, por lo que vamos a venir a la columna y decirle que en el cross axis alignment, que sería el eje horizontal, queremos que los widgets se alineen al inicio de la columna lamentablemente no hay hot reload en web sino que hay un hot restart me recarga toda la página web así que voy a tener que andar scrolleando todo el tiempo hasta el final y ahí tengo el your name alineado a la izquierda y arriba de nuestro campo de texto ahora queremos agregar varios de estos textos y son todos muy parecidos por lo tanto vamos a copiar y pegar tres veces, dos veces más y cambiar las etiquetas por your email por el phone number ahora sí tenemos los tres textos están todos pegaditos uno al lado de otro porque todavía nos falta darle un poco de onda al diseño por último vamos a empezar agregando un rise button con el texto subscribe now y en el on press vamos a dejarlo vacío por ahora ya que es lo último que vamos a trabajar como ven Ahora mi botón no queda alineado abajo como está el otro y eso es porque lo puse solo. Entonces en realidad me gustaría ponerlo dentro de un for field with label, agregarlo fácilmente. Y vamos a agregar un label que no tenga texto y de esa, para que de esa manera mi botón se alinee abajo. ¿Sí? Todavía tiene un shadow que ahora se la vamos a sacar, pero está mucho más alineado de lo que estaba antes. Antes de preocuparnos por los campos de texto, vamos a separar un poquito las cosas, ya que acá tenemos algunas separaciones. Por lo tanto vamos a agregar un size set box de 12 puntos entre medio de cada elemento, a fin de darle un poco de aire y que nuestro formulario no quede todo pegado ahí ya vamos teniendo algo más parecido y nos quedaría trabajar un poco en el diseño de las cajas de texto. Nuestra caja de texto tiene como pueden ver un borde rectangular en vez de solo una línea y aparte tiene el texto de ayuda para cuando el campo está vacío, eso podemos agregarlo fácilmente a través de un decoration que es de tipo input decoration y que tiene varias cosas que podemos customizar de los campos de input de texto. Una de las cosas que queremos customizar es el hint text, que es el texto que aparece cuando el campo está vacío y cuando el usuario empieza a tipear ese texto se reemplaza por el texto tipeado. Entonces acá podemos agregar hint. Eh, si lo salvamos para ver cómo queda ven que acá me aparece el texto eje John Smith y si yo empiezo a tipear ese texto se va y si yo borro todo mi texto reaparece lo otro que le podemos dar a este input decoration es la propiedad de border de los cuales tenemos diferentes tipos de bordes podemos definir un border a mano con todos los parámetros o tenemos algunos predefinidos como por ejemplo online input border que a su vez tiene algunas cosas como un border radius que por defecto está en 4 nosotros queremos un borde cuadrado por lo tanto vamos a definir que el border radius va a ser un borde radio circular de 0 de diámetro ahora nuevamente salvamos y nuestra página web tiene un campo de input que es rectangular y no tiene bordes redondeados. Este input de creation lo tenemos que repetir en todos nuestros campos. Con la única salvedad que tenemos que cambiar es el hint text para los distintos campos. Por ejemplo, el phone number no tiene hint text, entonces no se lo vamos a agregar. Y para el email, vamos a poner your email.com. Vamos a salvar. Y ahí nuestro formulario está parecido. Nos está quedando separar un poquito verticalmente el your name del formulario. Para eso volvemos a este form with label y le agregamos un size box de 8 puntos de alto y ahí están un poco más separados. Nos estaría faltando trabajar en nuestro botón, por lo tanto, vamos a ir un poco más arriba y empezar a trabajarlo. Primeramente vamos a cambiarlo por un Material Button, ya que el Material Button es como mucho más genérico y tengo más cosas para customizar. Si lo vemos el Material Button ahí es plano, no tiene nada. Solamente tiene el efecto de ripple cuando, le hago, cuando lo mantengo apretado para notar que se cliquea. Y ahora queremos empezar a setearle un montón de propiedades. Para empezar, vamos a decirle que queremos que sea de color naranja. Y cuando lo hacemos de color naranja vemos que reaparece el shadow, que nosotros no queremos ese shadow. Por lo tanto para, ese lo, para eso lo que tenemos que hacer es sacar el Elevation. El Elevation en Material Design es lo que produce la sombra porque se supone que el elemento está más elevado que lo que hay atrás. Con eso logramos el botón plano, pero si ahora vemos y yo pongo el mouse arriba la sombra reaparece y si lo cliqueo aparece otra sombra feo, que se ve fea encima. Por lo tanto, es como que hay diferentes sombras que son que están entrando al en juego. Eso es porque también tenemos, por ejemplo, un Elevation cuando el botón está desactivado. O cuando el botón está en foco. O cuando hay que resaltar el botón. Sí, son distintas Shadows que todas las vamos a poner en cero. Y también tenemos un Hover Elevation para cuando se pone el mouse arriba. Si sí, ahora salvamos esto. Nuestro botón no tiene más sombra en ninguno de los estados posibles. Vamos también a cambiar el text color para que sea blanco. Lo único que nos está faltando es que el botón tenga el alto de los campos de texto. Lamentablemente no encontré una forma automática de hacerlo. Por lo tanto encontré que si lo pongo el alto de 55, el botón tiene prácticamente el mismo alto coincidiendo con el diseño. No es ideal esto de tener que setear valores a mano, ya que podría darme problemas en el futuro. Por ahora lo voy a dejar ahí y después si encuentro una mejor forma de hacerlo, lo voy a dejar actualizado en el repositorio y se los comentaré por otra vía. Ahora tendríamos que pasar a implementar lo que sería el botón de subscribe, pero como no tenemos validaciones sobre el formulario todavía, cualquier dato que ingrese el usuario inclusive si los campos están vacíos serían enviados al servidor y eso no, no es lo ideal por lo tanto lo que tenemos que hacer es validar que estos campos de texto tengan algún dato para empezar para poder validar estos campos lo que vamos a hacer es agregar lo que vamos a hacer es agregar a nuestro text field un validator que el validator es una función que recibe el valor ingresado por el usuario y tiene que retornar un texto con el error o null si no hubo ningún error entonces por ejemplo nosotros podemos preguntar que si el valor está vacío decirle al usuario que tiene que ingresar su nombre y si puso su nombre directamente retornamos null para limpiar el error antes de poder ver esto en acción tenemos que llamar al validador de alguna forma y eso se hace a través de este widget form que agregamos al principio de todo. Para poder utilizar este form lo que tenemos que definir es primero una global key, esta key nos va a permitir identificar el form dentro del tree cuando apretemos el botón y esta y se la tenemos que asignar a nuestro formulario cuando la creamos ahora a partir de que hicimos esta asignación podemos utilizar esta variable formkey para acceder a este formulario sin tener que buscarlo dentro de todo el widget tree que tenemos es como tener una variable que apunta al formulario este dentro del tree en realidad a un form state ¿sí? pues este es un stateful widget entonces podemos acceder a su estado eso lo podemos hacer acá en el OnPress y podemos preguntar sobre ese form key al current state, que es el state actual sobre el cual está trabajando el formulario, y le podemos decir que valide todos los widgets que tiene adentro. En caso de ser válido, acá lo que podemos hacer es avisarle al usuario que los datos son válidos o simplemente hacer el post al subscribe. Y en el caso de que haya algún field que, tenga, que sea inválido, lo que va a pasar es que se va a asignar este string como error dentro del field. Y se le va a asignar el estado correspondiente con la leyenda de que hubo un error. Vamos a ver eso en funcionamiento. Por ejemplo, ahora yo no voy a escribir nada. Y si ap aprieto el botón subscribe, vean como ahora el text field está en rojo. Y abajo me aparece el mensaje please enter your name. Obviamente esto me está rompiendo el diseño, por lo tanto ahora vamos a tener que ver cómo arreglarlo. Pero vamos a ingresar un texto y si le doy, si le doy de vuelta al subscribe, el error desaparece. Esa misma lógica la podemos aplicar a todos nuestros campos, reemplazando el texto por el que corresponda. También podemos tratar de validar que sea un email válido. Y para eso voy a pegar una expresión regular que tengo prearmada y que saque de internet no viene mucho al caso entonces vamos a poner que si no machea vamos a retornar please enter a valid email salvamos y básicamente si yo pongo cualquier cosa en el email me va a decir que ingrese un email válido y si pongo mi arroba mi punto com de esa manera tengo validado mi formulario antes de tener que enviarlo a nuestro backend obviamente el backend siempre tiene que validar las cosas de nuevo porque las validaciones en el lado del cliente se pueden saltar en general por lo tanto no hay que confiarse de estos valores nunca ahora lo que nos está desafiando es que nuestros errores hacen que nuestro formulario se rompa por lo tanto lo que necesitamos es una forma de mantener todos los ítems alineados a la misma altura por más que se agregue el mensaje error abajo. Básicamente lo que está pasando es el mensaje error me cambia el alto del input de texto porque ahora es el input más el error, entonces los que no tienen el error quedan como boyando ahí en diferente altura y igual le pasa al botón. Lo primero que a mí se me ocurre es venir y decir si yo tengo esta columna que es la que engloba el label y el texto cuando este child, que es el texto, sea más grande que otros, yo lo primero que se me ocurriría es decir, poner un expanded con un container vacío acá abajo y que este container me rellene el espacio, el espacio faltante en los que no tienen error. Porque si este crece, significa que este de your name tiene un alto más grande y como los dos primeros son de alto fijo lo que yo esperaría es que el container se expanda y me, me compense ese tamaño y me queden todos los widgets del mismo alto. Lamentablemente, cuando hacemos eso, vemos que la página deja de renderizar y si vamos a ver los errores, empezamos a tener unos, unos errores medio raros que acá nos empieza a hablar de un montón de cosas sobre el flex y de cómo funciona. Básicamente lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos un flex dentro de una columna, esa columna está dentro de otra cosa, otra cosa que termina estando dentro de un scroll infinito por lo tanto no tiene forma de el expanded no tiene forma de calcular cuál es el espacio disponible para expandir porque básicamente es infinito acá nos da varias opciones para trabajar con el main, main size y trabajar con el flexible que usemos un flexible en vez de un expanded con un fit loose, no sé, un montón de opciones ninguna de esas me funcionó, las probé off-camera lo único que nos queda es tratar de que el padre de esta columna o sea, o algún padre de esta columna tenga un alto fijo para eso lo mejor es venir acá al formulario y vamos a poner nuestro formulario dentro de un container y a este container vamos a darle 150 puntos de alto ahí vemos que la página vuelve a renderizar y si yo ingreso un nombre y le doy a subscribe. Ahí desaparece el problema y se me mantienen el orden de los textos y me aparecen los errores abajo. Con eso podemos lograr nuestro cometido. Obviamente, ahora lo que nos pasa es que por ahí nos sobra espacio abajo. ¿Cuánto le damos? ¿120? ¿150? Eso tenemos que jugar un poquito. No nos queda mucho. Ya tenemos el input de datos. Los validamos. Y podemos saber cuando estamos listos para enviarlos al servidor. Lo único que nos está faltando es poder leer los valores de cada text field. Para leer el text field necesitamos un controller para cada uno de esos textos. Por lo tanto, necesitamos pasar de un stateless widget a un stateful widget. Por lo tanto, vamos a convertir esta clase en un stateful widget. Vamos a tener que definir test text editing controller. Uno que sea para el name controller. Vamos a hacer los privados. Vamos a hacer otro para el email y otro para el teléfono. Estos controllers se tienen que crear en el init state y así como los creamos también los tenemos que liberar los recursos utilizando en el dispose el método dispose de cada uno de ellos. Ahora sí, ya creados, inicializados y liberados vamos a buscar cada text form field y le vamos a asignar el controller que le corresponde una vez que tenemos validado nuestro formulario y lo podemos enviar vamos a tomar los valores para cada uno de los campos de su respectivo controller para así poder mandarlos al servidor para realizar request http vamos a abrir el proyecto, buscar el pubspec.yaml y vamos a agregar la librería http le damos a packages get y una vez que eso está instalado podemos proceder a hacer un request de tipo post el servidor que vamos a estar utilizando es este index.php básicamente recibe un post con tres parámetros un email, un name, un email y un phone que los guarda en tres variables y después hace un error log, que esto va a salir en la terminal, en la consola de donde esté corriendo el servidor. Para ver cuáles son los datos que llegaron de email y nombre, el teléfono lo estoy ignorando. Y básicamente acá lo que faltaría es guardar estos datos en una base de datos para tenerlos en el futuro. Nada, nada muy complicado. Para hacer un post con HTTP la tenemos que importar primero. Para eso importamos el paquete HTTP.DART y le ponemos un alias http para poder utilizarlo sin conflicto con cualquier otro paquete luego vamos a hacer directamente un http.post el primer parámetro que vamos a pasar es la url a donde vamos a hacer el post como nuestro servidor va a estar local directamente es localhost puerto 8000 y lo siguiente que tenemos que pasar es un body con los parámetros que vamos a enviar. Este body es un mapa donde vamos a mandar el name, el email y por último el teléfono. No estamos haciendo absolutamente ningún control de errores ni nada con las respuestas que nos vienen simplemente queremos ver que los datos envíen desde nuestra web a nuestro servidor para comprobar que también podemos en Flutter enviar datos desde la web al servidor es decir, podemos hacer páginas web. Vamos a abrir una terminal y vamos a correr nuestro servidor web. Ahí corrimos nuestro servidor web con el servidor web integrado en PHP. Está escuchando en localhost 8000. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando enviamos nuestro formulario. Antes de hacer la prueba, por las dudas para obtener el texto, en realidad no tengo que usar el value, sino la propiedad text que es la que realmente me va a traer el texto de este widget. El value se usa para otra cosa. Ya que estamos vamos a aprovechar a arreglar el formato acá para que sea bonito. Ahora sí tengo los tres textos y se los envío por post a nuestro servidor. Vamos a salvar, vamos a abrir nuestro formulario y vamos a completar nuestros datos. Una vez completados todos, cuando apretamos el botón de subscribe, vemos ahora que nuestro web server recibió mi email, mi arroba email.com y Ricardo como parámetros dentro del request post. Por lo tanto, los datos están llegando desde nuestra página web a nuestro servidor web sin ningún problema. Y con eso completamos todo el ciclo de hacer un formulario web con Flutter lo único que no probamos hoy es el tema de responsive así que si yo empiezo a cerrar este formulario se empieza a achicar y a ocupar el espacio correctamente llega un punto que es demasiado chico y en este caso sería mejor por ahí hacer el formulario vertical que es algo que vamos a ver en el capítulo que viene por lo tanto no se olviden de suscribirse y activar la campanita para enterarse cuando sale el próximo video, en donde vamos a ver cómo utilizando patrones de diseño podemos generar un código limpio y organizado que nos permita cambiar el widget C, qué widget se va a mostrar según el tamaño de la pantalla. Así que bueno, gente, sin nada más que agregar, lo voy a dejar hasta la semana que viene.